Hola qué tal Legión Oxlack, sean bienvenidos a un video de evidencias paranormales más. El día de hoy les quiero compartir un relato que me mandó un suscriptor, es muy cortito pero es bastante escalofriante, vamos a escucharlo. Hola Oxlack, hace como dos meses aproximadamente me pasó algo raro, a mí y a mi papá. Nosotros somos de Tijuana, trabajo junto con mi papá en Estados Unidos. Y últimamente tenemos que madrugar más de lo normal para poder llegar al trabajo. Ya que las filas para poder cruzar hacia los Estados Unidos son más largas de lo habitual. Por donde vivimos hay una preparatoria secundaria. Y creo el último es un kinder. Pero creo este último es de paga, por lo que es un poco más privado. Lo que pasó fue lo siguiente. Yo y mi papá salíamos a las 2.30 de la mañana de nuestra casa. Él en su carro y yo en el mío rumbo a hacer la fila, pero en esa fecha estaban arreglando la avenida principal por lo que teníamos que rodear por atrás del kinder, primero pasamos por la preparatoria y después la secundaria, así hasta que finalmente llegamos al kinder, pero al llegar al kinder hay un desnivel, creo se llama canal, algo así es para que pueda correr el agua en caso de lluvias, por lo que no se puede pasar muy rápido por ahí, tienes que pasar lento, para que el carro no pegue o raspe, entonces al momento de yo pasar por ahí, sentí una mirada fuerte, por así decirlo, me dio por voltear a ver a los barandales del kinder y miré como si alguien se asomara, entonces cuando me detengo por completo, veo como esta silueta por fin se asoma por completo, y aquí mi sorpresa Oxlack, era un niño como de aproximadamente 6 años o tal vez 7, no traía camisa, era blanco, pelo como de honguito y flaquito. Lo más raro, Oxlack, es que los ojos eran todos negros. No sé cómo explicarlo. Lo miré por aproximadamente 8 segundos hasta que reaccioné. Dije, que hace un niño a esta hora? Y más en un kinder, por lo que aceleré el carro hasta rasparlo por el desnivel que había. Mi papá venía atrás en su carro, por lo que saqué mi celular y le marqué para ver si lo había visto. Por lo que le pregunto, ¿lo miró? A lo que él me contesta, un niño, ¿verdad? A lo que yo le digo, sí, está pálido y creo tiene los ojos totalmente oscuros. A lo que mi papá responde, yo nomás lo miré que estaba encorvado como si estuviera llorando. No trae camisa, eso sí, es pálido, me dijo. Ya a las cinco de la mañana, la hora que entrábamos a trabajar, retomamos la conversación a lo que mi papá dijo que sintió un escalofrío cuando lo miró. Lo raro aquí Oxlack es que no es la primera vez que a mi papá le sucede algo raro por esa zona. Una vez dice que él escuchó como si hubiera una asamblea en la secundaria, igual fue en la madrugada, rumbo al trabajo. Me hubiera gustado haberle tomado una foto a aquel niño, pero todo fue tan rápido y me dio mucho miedo cuando vi que este se asomó. Tanto fue el miedo que decidí tomar otra avenida diferente para no volver a pasar por ahí. Buenas noches Oxlack, espero les guste mi relato. ¿Qué les pareció este relato? Seguramente fue un niño fantasma. Eso es lo que nuestro amigo pensó, por eso ya no volvió a pasar por ese lugar. Si ustedes tienen algún relato, evidencia paranormal, fotografías, videos, mándenmelos a mi correo oxlacoficial.com o a mi número de WhatsApp que aparecerá en pantalla para que pueda aparecer en este espacio. Recuerden que todos los días les subo una evidencia paranormal para analizarla o también les presento relatos como este. Mi nombre es Oxla Castro y los espero en la transmisión de esta noche.